a todas las presencias. Tarde, tardes, eh, José Ángel Aquino, director del Centro Penitenciario Cristal Valle. En el día de hoy estamos en celebración del Día de la Raza, el encuentro entre dos culturas. En el Centro de Corrección y Rehabilitación Cristal Valle, en conmemoración de este día y como parte del programa de tratamiento, pues involucra a todos los internos y el personal administrativo y de tratamiento a la celebración de este día, que lo hacemos por todo lo alto. Tenemos invitados especiales y todo un despliegue de cultura en esta celebración. Mira, estamos aquí atendiendo una invitación del Centro, eh, que están celebrando el Día de la Raza, y eh, nosotros como representantes del pueblo, como representantes de los internos que están aquí también, porque son personas que están privadas de la libertad, pero no dejan de ser ciudadanos que nosotros representamos. diciendo eh, presente, apoyando al Centro y apoyando a los internos que tenemos acá.